Tim Burton Timothy Walter Burton nació en Estados Unidos, Burbank, California, el 25 de agosto de 1959. Desde pequeño, tuvo una gran atracción por lo extraño y lo terrorífico, tanto en películas como en literatura. Era un fanático de Edgar Allan Poe. Lo que lo llevó a interesarse por el dibujo, pintura y cine, aún sin no era bueno en la escuela. Realizó sus primeros filmes con bajo presupuesto y con amigos The Island of Dr. Ogre y Haurini. Tiempo después, aplicó una técnica por la cual es muy conocido, el stop motion, gracias a una película llamada Susan Ante Agronauts. Estudió en California, en el Institute of Arts, donde fue contratado como ayudante por Disney, lo que le ayudó a empezar sus prontas proyecciones, como Vincent para luego meterse en proyectos como director, donde trabajó en películas como Beetlejuice, Batman y el joven Manos de Tijeras, donde encontraría una gran amistad con el actor Johnny Gibb, el cual ha participado en ocho películas más. Realizó también películas animadas con la técnica Stop Motion, como Ed Wood, Batman Forever, James y el Peach Gigante y Sleepy Hollow. Aún ahora, su popularidad es igual o más grande gracias a su estilo gótico, personajes delgados, con ojos muy expresivos y tonos de piel pálidos, bocas pequeñas y ambientes oscuros, que le han llevado nominaciones como El cadáver de la novia. Su película más reciente es Miss Peregrine y los niños peculiares. En 2018 tiene proyectos nuevos, como la adaptación de Dumbo real y... Juice Seguramente no nos decepcionará con sus tenebrosas maravillas como antes. Y, si quieres saber más, no te olvides de visitar la exposición del mundo de Tim Burton en el Museo Franz Mayer.